Hola que tal amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Steven y les doy la bienvenida a este video. Esta será una serie de 5 videos en el cual vamos a explicar el proceso paso a paso para construir una API con Node.js y base de datos SQL Server. Si estás interesado en estos conocimientos, te sugiero que te suscribas al canal y me regales una manito arriba. Ahora sí, empecemos entonces vamos a iniciar el proceso de instalación para lo cual voy a dejar los enlaces en la descripción y vamos a la página de Node.js y vamos a necesitar eh, Node.js en este caso yo tengo la versión 14.16 eh, tal vez ustedes tengan una versión siguiente pero no se preocupen que no pasa absolutamente nada eh, también vamos a requerir eh, SQL Server, yo este enlace también lo estaré dejando en la descripción y hay dos versiones que se pueden descargar, la versión express y la versión desarrollador. En este caso yo voy a hacer uso de la versión desarrollador, y ya la tengo instalada y también lo pueden eh, instalar en lo que es linux en un contenedor docker. Eh, también vamos a necesitar un editor de texto, en este caso voy a hacer uso de Visual Studio Code, que es uno de los mejores editores actualmente eh, que existe en el mercado. Y yo lo tengo en, la, en español, si ustedes eh, quieren cambiar su idioma por aquí en algún lugar de la pantalla estaré dejando el enlace a un video que hice anteriormente de cómo cambiar fácilmente el idioma de Visual Studio Code a español o a cualquier idioma que ustedes lo quieran. Este editor es muy muy potente, muy recomendado, uno de los más versátiles actualmente en el mercado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya para iniciar vamos a crearnos una carpeta eh, yo en este caso lo voy a crear en este directorio. Voy a colocarle el nombre de eh, API Estudiantes o API Estudiantes. Listo. Eh, voy a renombrar aquí, aquí la carpeta. Y eh, nos vamos ahora a Visual Studio Code y vamos a buscar la carpeta. Vamos a cargarla en este caso si ustedes lo tienen en un proyecto pueden hacerlo directamente desde este enlace de abrir carpeta y buscamos el directorio donde está la carpeta y la seleccionamos listo si a ustedes de pronto no le aparece esta opción lo que pueden hacer es aquí en archivo abrir carpeta o pueden utilizar la tabla de teclado que es control o listo y vamos y buscamos eh, donde tenemos ubicada la carpeta. Listo, la seleccionamos y le damos aquí seleccionar carpeta. Bueno, entonces aquí ya tenemos en la parte izquierda. Podemos ver que ya tenemos cargada nuestra carpeta. Y como no tenemos ningún archivo, pues nos da esta ventana de bienvenida. La vamos a cerrar. Y aquí podemos sacar nuestra terminal. En este caso lo podemos sacar con control N. Listo en este caso yo estoy usando la terminal eh, de GIG, la terminal Bax pero ustedes pueden utilizar cualquiera de las terminales que existen en el mercado pueden utilizar por defecto Visual Studio Code o la de Windows que sería el CMD listo ahora ya para inicializar el proyecto es primero revisar qué versión de Node.js tenemos instalada para eso eh, hacemos no b para visualizar qué versión tenemos instalada como les dije yo tengo la 14.16 y lo mismo podemos hacer con npm npm b y nos muestra la versión que tenemos actualmente listo para inicializar nuestro proyecto basta con definir npm espacio init y ya se nos crea en nuestro archivo pacas.json que es el controlador de nuestro proyecto listo Aquí vamos a tener el nombre de la API, en este caso de, de nuestro proyecto. Vamos a tener la versión, podemos tener una descripción, podemos anexar una descripción. Y tenemos nuestro archivo control, ¿listo? que en este caso es el archivo main, index.js. También tenemos un listado de archivos scripts. Eh, el autor y eh, el término, los términos de licencia, listo, qué licencia estamos utilizando. En este caso, vamos a dejar esto por defecto, pero vamos a instalar las dependencias. Vamos a mirar qué dependencias vamos a utilizar en este proyecto, que son las más eh, utilizadas, una de las más eh, comunes y son muy fáciles de utilizar. Entonces, una de las primeras librerías que vamos a utilizar o paquetes que vamos a utilizar es no eh, ms sql listo que es el cliente eh, para conectarnos a sql server listo vamos a estar trabajando con Express eh, con cores eh, para podernos conectar por postman el body parser y el tedius listo y eh, algo que también es opcional y que vamos a trabajar es el no Moon, ¿listo? Es un, es un paquete que nos está inspeccionando cambios en nuestro proyecto y nos evita estar eh, bajando el servidor volverlo a subir para estar probando entonces eso nos ahorra muchísimo tiempo y es muy bueno eh, y muy común eh, el trabajo ya eh, en el día a día no se preocupen aquí que todos estos enlaces los estaré dejando en la descripción del vídeo entonces para hacer la instalación basta con coger el npm install ms sql y lo copiamos lo pegamos y le damos enter listo esperamos unos segundos a que se instale que se termine la instalación listo y ya estaría listo listo ya está súper bien vamos con el siguiente que sería express vamos buscamos la el, el instalador que sería npm install express damos enter Igualmente esperamos unos segundos a que nos confirme la instalación, está súper bien, vamos a instalar Cores, buscamos la línea, copiamos, pegamos y damos Enter. De esta manera vamos a instalar todas las dependencias, es súper súper fácil. Vamos a la siguiente, al Body Parser esto la copiamos y eh, pegamos, eh, Enter y esperamos a que nos confirme la instalación, súper bien. Vamos con el Tedius. listo, lo mismo, perfecto, ahora vamos a instalar el NoMoon para que nos sirva de apoyo en nuestros desarrollos. Esta instalación de paquetes se debe hacer por cada eh, proyecto que estemos realizando. Si, tenemos, si vamos a crear un nuevo proyecto, pues debemos instalar los nuevos paquetes que vamos a estar eh, utilizando dentro de ese proyecto. listo Pueden ser los mismos paquetes, pero debemos de, de, de igualmente instalar la instalación. Como pueden ver, demora solamente segundos. Listo. O regularmente lo que uno puede también hacer es copiar aquí las dependencias las copias del de, de la archivo package json al otro archivo package json del otro proyecto y después eh, se instalan las dependencias con npm install y aquí podemos ver todas las versiones que tenemos instalados cada uno de eh, nuestras dependencias listo es importante tener ese control de versiones Listo, entonces cómo vamos a correr nuestro aplicativo entonces aquí tenemos nuestro main que es el archivo index.js que se va a estar ejecutando por defecto lo podríamos cambiar regularmente uno usa a .js o main.js con index.js también podría ser entonces voy a crear un nuevo archivo eh, y mi archivo se va a llamar index.js pues para hacer uso de eh, nuestro archivo main listo y lo único que voy a hacer es eh, escribir un console console.log aquí en pantalla y ya vamos a probar a ver eh, si nuestro proyecto ya está funcionando entonces vamos aquí no moon index.js listo que index.js es nuestro archivo que acabamos de crear listo Y como pueden ver pues ya inicializa nuestro servidor y nos está mostrando inmediatamente en pantalla Nuestro hola mundo que acabamos de colocar en nuestra consola Eso quiere decir que nuestro proyecto está totalmente funcionando, está corriendo, está listo para eh, eh, En que empecemos a escribir nuestro código fuente Algo que se me olvidaba comentarles sobre Nubmo eh, Es que... Eh, no es necesario colocar la extensión .js. Basta con definir. No moon. Eh, index. Y ya como sabe que estamos trabajando con. No .js, Pues todas las extensiones terminan en. Js regularmente. Entonces podemos directamente colocar. No moon. Espacio. Index. Listo. Y si necesitamos detener el no moon. Eh, o nuestro servidor. Le damos control C. Para que se detenga. Y si lo que necesitamos es reiniciar. Nuestro servidor, basta con escribir rs ahí, aquí en la consola, ¿listo? otro dato también curioso allí, es que no, no es sensible a mayúsculas y minúsculas es decir que, podemos escribir nuestro archivo index todo en mayúscula todo en minúscula, o cualquier combinación entre mayúsculas y minúsculas, ¿listo? entonces, de cualquier manera va a funcionar súper bien, entonces es algo que nos favorece y pues que nos ahorra tiempo en estar cayendo en ese tipo de errores pequeños. Entonces les recomiendo muchísimo que empiecen a trabajar con Noomoon. Entonces eh, vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a eh, ver la segunda parte en el siguiente video. Donde vamos a empezar a hacer la conexión a la base de datos. Y vamos a empezar a crear nuestra primera tabla. Para eh, tener listo nuestra información para el momento del consumo. Entonces, eh, pues nada, los invito a que se suscriban al canal, a que estén pendientes de los nuevos videos que vamos a estar subiendo. Eh, si este video les ha gustado y quieren estar atentos de las siguientes partes que componen este pequeño curso, les invito a que eh, se suscriban, me regalen una manito arriba para que eh, Google me ayude a posicionar mucho mejor eh, mi canal. Y nos vemos entonces en un próximo video. Muchísimas, muchísimas gracias.